silencio ya se percibe su magia viento que siempre contagia Sé que dice ojo solo. cielo que inviten a las...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 que pretenden despertar Dudas y preguntas que nos suelen acercar Al niño que fuimos y hoy solemos recordar